Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto. Estamos en un nuevo GP a las 10 en español y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Aston Martin y este momento crítico que está pasando en el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Bienvenidos. bueno este 2022 trajo consigo por ejemplo el resurgimiento de ferrari que lidera el campeonato y también hay algunas excepciones como puede ser mercedes o mclaren que todavía están con problemas para extraer el mejor rendimiento de sus respectivos autos y también un mal año de aston martin una escudería que en 2021 eh, con gran elocuencia el, el dueño de, de la escudería que es el Lawrence Stroll haya dicho que, que esperaba que, que la escudería empiece a resurgir, que empiece a, a luchar por victorias. Sin embargo, el plan diseñado por este magnate canadiense eh, no está saliendo como esperaba. Eh, contrató cerca de 150 empleados, comenzó la construcción de una nueva fábrica para el equipo. Pero en ese interín, eh, Stroll eh, empezó a curses demasiado con las decisiones deportivas de Aston Martin, algo que determinó eh, con la salida del tradicional jefe que había tenido la escudería a lo largo de los años, que era Otmar Szafnauer, que se fue al PIN, y también eh, con la llegada de Mike Crack, eh, un, que era jefe de equipo del equipo BMW en el DTM sin embargo eh, todos estos movimientos de gestión fueron muy criticados fue criticado todo el proceso de gestión que Lones Stroll quiere estar demasiado encima de las decisiones deportivas de, de Aston Martin eh, desautorizando muchas veces a, a una gente con mucha experiencia dentro de la categoría que podría tener una mirada mucho más certera de lo que ocurre y también incluso hubo algunas críticas sobre el propio crack que si bien eh, trabajó varios años en el ETM hubo gente por ejemplo Gerberger que era promotor es, es actualmente promotor del ETM diciendo que era una persona que por ahí no, no daba con la altura eh, del cargo que necesita para, para estar en la fórmula 1 y bueno con estos problemas de gestión también eh, se suman algunos problemas de desarrollo eh, Aston Martin diseñó el AMR22 eh, con un diseño demasiado conservador eh, no puede sacarle por el momento demasiado provecho a, al auto y también cuenta con un motor Mercedes que en esta temporada mostró bastante inferior que el de Ferrari o incluso el de Red Bull que incluso Mercedes, eh, el equipo de fábrica mostró que todavía cuenta con un poco de déficit con respecto a sus rivales en este sentido. Así que bueno. Es un comienzo complicado. Para Aston Martin. Eh, recién van dos carreras. El equipo solamente pudo cosechar. Un décimo segundo lugar. Primero eh, con, con Lance Stroll. El hijo de, de Lawrence Stroll. Y después un décimo segundo lugar. De Nico Hunkenberg. Que, que reemplazó a Sebastian Vettel. Eh, que debutará ahora. En, en el GP de Australia. Este fin de semana. Justamente porque tuvo COVID-19 y debió ausentarse en las dos primeras eh, carreras prácticamente muy pocas cosas le salieron bien a Aston Martin en este inicio de 2022 así que habrá que trabajar, poner manos a la obra y tratar de ver cómo se puede desarrollar mejor el AMR22 bueno, también teniendo en cuenta que la curva de desarrollo es muy importante porque los otros están recién construidos y bueno habrá quizás alguna posibilidad de que este monoplaza de Aston Martin pueda hablar un poco de competitividad y poder cosechar algunos puntos que eh, por el momento parece ser un, una, una cierta eh, lotería no o, digamos, parece ser que por el momento no, no está contemplado pero bueno, más adelante, quién sabe con un poco mejor de, de, de rendimiento Aston Martin pueda llegar a los puntos y poder vender una temporada un poco más favorable de lo que es actualmente así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10 nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego